Bueno, hola, eh, hoy veremos Metabolismo Energético y Dieta. Eh, los temas que voy a abordar serán eh, conceptos generales de Metabolismo Energético, eh, luego eh, Metabolismo Basal, eh, qué representa, eh, de qué factores lo modifican y cómo se mide. Y eh, luego les voy a hablar acerca de la dieta, cuáles son sus componentes, eh, sus proporciones eh, para la elaboración eh, de una dieta adecuada. Eh, y saludable y luego eh, veremos eh, el gasto energético diario, cómo se calcula para hacer una dieta y eh, finalmente eh, en relación a los hábitos saludables veremos eh, o les voy a nombrar la guía alimenticia eh, que se utiliza en Argentina y que está disponible junto con el, el software SARA. Bueno, El metabolismo es la suma de todas las transformaciones de materia y energía que tienen lugar en los sistemas biológicos, eh, es decir, que es, la, es el conjunto de las reacciones químicas que ocurren en todas las células del organismo y que son necesarias para mantener la vida del organismo. Eh, de acuerdo al primer principio de la termodinamia, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, veremos que la energía química almacenada en los alimentos, ya sean que sean ricos en hidratos de carbono, lípidos y proteínas, esa energía química va a ser transformada, gracias a las reacciones metabólicas de las células, en otro tipo de energía, que sean la energía proveniente del ATP, que es la adenosina trifosfato, y también la energía térmica o calor. ¿Para qué utiliza la célula el ATP? Es para realizar trabajo celular. El trabajo celular puede dividirse en eh, un trabajo mecánico relacionado con la locomoción y el movimiento, por ejemplo, el movimiento de los cilios y los flagelos, eh, o la contracción muscular. También puede ser utilizado para hacer trabajo químico, es decir, para la síntesis de moléculas. Y eh, también para el transporte a través de la membrana plasmática eh, en contra de gradiente de concentración, es decir, para mover moléculas desde la zona o desde la región de menor concentración hacia la zona de mayor concentración a través de las bombas o atp -asas. Otro tipo de trabajo celular que puede realizar la célula es eh, la producción de señales químicas, eh, eléctricas y mecánicas. Eh, como pueden ver en la figura, las señales eléctricas como la, transmisión de la, la formación y transmisión del impulso nervioso eh, implican un gasto de ATP junto con las señales eh, químicas, eh, ya sea la liberación de neurotransmisor como se puede ver en la figura. Según el segundo principio de la termodinamia, eh, las reacciones metabólicas no son completamente eficientes, de modo que Solamente un 20% de la energía que se libera mediante la degradación de los alimentos se utiliza para la síntesis de ATP, mientras que el resto se pierde en forma de calor. Por lo tanto, el calor producido por el organismo es, se convierte en un indicador de la actividad metabólica. Entonces tendremos que el metabolismo se mide por calorimetría, cuyas unidades serán kilocalorías por unidad de tiempo. Un concepto importante que debemos conocer es el metabolismo basal. El metabolismo basal es el gasto energético asociado a, o asociado a mantener las funciones vitales del organismo, es decir, eh, el gasto de energía que se requiere para mantener eh, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, eh, ya sea para el recambio celular, para la función de las células, la síntesis y secreción de enzimas, transporte de iones y moléculas, etcétera. Eh, tenemos que tener en cuenta que este metabolismo basal es eh, una herramienta o es un término clínico que, eh, debido a que se eh, mide en condiciones estandarizadas. Es decir, que eh, la persona que vaya a realizarse o que se le vaya a medir el metabolismo basal tiene que tener eh, un ayuno de 12 horas, un descanso previo de 8 horas, eh, debe estar en posición supina y además debe estar en un ambiente con una temperatura con, eh, controlada de modo que no implique ni la generación ni la disipación de calor. Eh, además no tiene que estar bajo influencias tanto físicas como psíquicas. Eh, por lo tanto entonces el metabolismo basal va a tener como unidades las, las kilocalorías por hora por metro cuadrado. Eh, ¿Por qué es por metro cuadrado? Porque uno debe, como veremos a continuación, el metabolismo basal depende de la superficie corporal. Es decir, va a tener en cuenta tanto el peso y la altura del individuo. Continuamos. Bueno, el metabolismo basal puede medirse, como dijimos, a través de la calorimetría. Existe la calorimetría directa mediante la cual el metabolismo basal se calcula cuando se coloca un individuo en una cámara especial en la cual circula agua fría y el calor producido por este individuo, es decir, en respuesta a su metabolismo, calienta el agua. Entonces de esta forma se puede obtener el valor del metabolismo basal. Mientras que la calorimetría indirecta, implica o se basa en el consumo de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono, ya que estos gases participan en el metabolismo de las células. También veremos qué factores modifican al metabolismo basal. El sexo modifica al metabolismo basal, siendo que en los hombres es mayor, es aproximadamente el 5% mayor que en las mujeres, y disminuye con la edad, como podemos ver en la tabla. Otro factor que lo, que lo modifica es el tamaño corporal. Eh, eso tiene en cuenta el peso y la altura. Entonces, para, para personas de la misma edad, aquella que tenga un peso y una altura mayor que otra tendrá un metabolismo mayor, eh, es decir, su superficie corporal es mayor y por lo tanto su metabolismo también. Eh, eh, otro factor que modifica el metabolismo basal es la temperatura ambiente. Eh, mediante la cual veremos que, por ejemplo, las temperaturas bajas aumentan el metabolismo basal. Eh, otro factor que lo modifica son las catecolaminas y las hormonas tiroideas, eh, ya que aumentan el metabolismo basal. Y, eh, por último, la desnutrición prolongada tiende a disminuir el metabolismo basal. Una de las maneras que se utiliza para calcular o para estimar el metabolismo basal está basado en una ecuación predictiva de Harris-Benedict. Esta es una herramienta que se utiliza en clínica ante la imposibilidad de utilización de métodos más eficaces y específicos y está basada en la calorimetría indirecta. Entonces, como podemos ver, tanto para hombres como para mujeres existe eh, la ecuación de Harris-Benedict, la cual eh, tiene en cuenta tanto el peso como la altura y la edad de los individuos, eh, siendo que el peso debe colocarse en kilogramos, la altura en centímetros y la edad en años. En base a esta fórmula y teniendo en cuenta eh, los rangos tanto de peso, altura y edad, eh, se puede estimar el metabolismo basal. Por lo tanto, este se expresará en kilocalorías por hora por metro cuadrado. Eh, en cuanto a los requerimientos energéticos del organismo eh, o gasto energético diario, tenemos que tener en cuenta que eh, una persona gasta energía no solamente para mantener o, o para su metabolismo basal, sino también para las actividades físicas que realice. Entonces, como vemos eh, en este ejemplo, el ejercicio físico puede dividirse en varios eh, trabajos ya sea liviano, mediano, in, mediano intenso, eh, muy intenso, indeterminado y eh, cada uno de estos tipos de trabajo tiene un gasto de energía en kilocalorías por hora. Entonces, de acuerdo al, en, en un día, uno puede determinar cuánto eh, tiempo eh, destina a la persona a hacer estos tipos de ejercicio. Eh, otro factor que tenemos que sumar a este gasto energético diario es la termorregulación, que se refiere al gasto de energía para mantener la temperatura constante del cuerpo y esta representa aproximadamente un 10%, es decir, que a la suma del metabolismo basal más el gasto de energía para hacer actividad física se le debe sumar el 10% por termorregulación. Y por último también deberíamos sumar eh, un 10% a la termogénesis inducida por los alimentos eh, que se refiere al gasto de energía necesario para absorber y digerir los alimentos eh, y también eh, representan aproximadamente un 10% del valor eh, anterior calculado. Bueno, Entonces por, eh, se pueden preguntar por qué es importante calcular el gasto energético diario como dijimos que va a tener en cuenta el metabolismo basal, las actividades físicas que realice la persona, la termogénesis inducida por eh, los alimentos la, y la termorregulación, eh, este gasto energético diario es importante para confeccionar una dieta. Eh, la dieta eh, debe ser adecuada y saludable y debe satisfacer las necesidades energéticas eh, y nutricionales del individuo. Entonces, las leyes de Escudero dicen que la dieta debe ser completa, adecuada, suficiente y armónica. Eh, completa se refiere a que la dieta debe tener tanto macronutrientes como micronutrientes. Los macronutrientes eh, son hidratos de carbono, lípidos y proteínas. También incluimos al agua, las fibras eh, y a las fibras. Y eh, los micronutrientes se refiere a que la dieta debe tener tanto eh, vitaminas como minerales. Eh, en cuanto a adecuada, eh, debe ser adecuada para la edad del individuo, para las necesidades energéticas de acuerdo a las actividades que realice eh, y si presenta alguna enfermedad. Y en cuanto a suficiente, se refiere a que debe satisfacer las necesidades energéticas de, del individuo y armónica a que se deben respetar las proporciones de eh, los macronutrientes y micronutrientes. Eh, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para eh, confeccionar una dieta? Debemos conocer los requerimientos calóricos del individuo, es decir, el gasto energético diario como mencionamos anteriormente. También tenemos que tener en cuenta la proporción de, los, eh, de estas biomoléculas, de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Y también tenemos que tener en cuenta la distribución eh, de las comidas eh, en el día. Entonces, para calcular el gasto energético diario, entonces, como mencioné anteriormente, no solo tenemos que tener en cuenta el metabolismo basal, sino las actividades eh, que realiza el individuo, eh, y además, si tenemos en cuenta de que la persona quizás quiera mantener su peso, aumentarlo o disminuirlo, debemos eh, tener en cuenta el factor de peso deseado sobre peso actual que eh, modifica al metabolismo basal. Eh, como se ve en la, en, en la ecuación, vemos que peso deseado sobre peso actual multiplica el metabolismo basal. A este gasto energético le tenemos que sumar eh, el 10% de la termorregulación, un 10% de la termogénesis inducida por los alimentos y eh, un 10% por eventuales pérdidas eh, de nutrientes durante la preparación de los alimentos. Por ejemplo, una cocción excesiva. Eh, entonces, en el ejemplo, les puse que el gasto energético diario podría ser en promedio, en una persona que realiza una actividad moderada, eh, 2.000 kilocalorías por día. Bueno, entonces, el segundo, eh, el segundo factor que tenemos que tener en cuenta para armar la dieta, como les dije, es eh, saber la distribución calórica de los alimentos. Entonces, en el siguiente esquema podemos observar que los carbohidratos deben representar el 55% del gasto energético diario. Es decir, si, la dieta, si el gasto energético nos dio 2000 kilocalorías eh, por día, deberíamos destinar un 55%, aproximadamente 1000 kilocalorías, al consumo de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono pueden ser simples y complejos y para una dieta adecuada deberíamos incorporar a ambos, preferentemente los complejos, y la función principal de los hidratos de carbono en el organismo es su función energética. Como se ve en la figura, eh, aportan 4 kilocalorías por gramo de hidrato de carbono. Las proteínas deben representar el 15% del gasto energético diario eh, y no solo debemos consumir proteínas de origen animal sino también de origen vegetal debido a que a los, los eh, aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados por el organismo y son importantes para la función celular. Si bien las proteínas aportan energía, que son 4 kilocalorías por gramo de proteína, su función principal eh, radica en eh, su función estructural y funcional. Eh, estructural, ya que forman estructuras como la piel, eh, debido a la presencia de colágeno, también participan en, los, en la formación de los tendones, en, en el músculo, en las proteínas contractiles en proteínas transportadoras, en cuanto a su función, participan en el transporte de oxígeno, la hemoglobina, eh, etcétera. Eh, y en cuanto a los lípidos, los lípidos deben representar aproximadamente el 30% del gasto energético diario y eh, su función principal es una fuente concentrada eh, de energía. Eh, esto se debe a que eh, por gramo de lípido que se oxida se producen 9 kilocalorías. Eh, y es importante que en la dieta debemos consumir menos grasas saturadas, es decir, grasas de origen animal y eh, dar importancia a las grasas de origen eh, vegetal y también a las provenientes de los pescados, por ejemplo, o frutas secas. Eh, en cuanto al agua, el agua, eh, si bien no aporta energía, es muy importante y debemos consumir alrededor de 2 litros eh, a 2 litros y medio en la persona adulta y un poco más en los niños. En cuanto a las fibras, eh, son importantes eh, debido a que son hidratos de carbono que no pueden ser digeridos por el organismo, pero su importancia radica en que eh, estimulan la peristalsis, es decir, capturan agua tienen la capacidad de capturar agua en el sistema digestivo y de ese modo eh, activan eh, al sistema digestivo. También eh, disminuyen el, el contenido o la absorción de azúcar y de grasas y también tienen una función de que disminuyen la saciedad. Eh, y es recomendable su consumo de alrededor de 30 a 35 gramos por día. En cuanto a las vitaminas eh, y los minerales eh, son eh, o representan los micronutrientes. Las vitaminas son, eh, son sustancias orgánicas que son indispensables para mantener las vías metabólicas, ya que muchas de esas vitaminas son cofactores enzimáticos. Eh, deben ser incorporadas con los alimentos eh, y además eh, son importantes porque el organismo no puede sintetizarlas. Eh, hay de dos tipos, las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles son la A, D, E y K y las hidrosolubles incluyen al grupo B, a las, al ácido fólico, a la niacina y a la vitamina C. La importancia de las, vita, de las vitaminas eh, liposolubles es que no deben o no se necesita consumirlas diariamente ya que se almacenan en el tejido graso, en el tejido adiposo, eh, mientras que las eh, vitaminas hidrosolubles eh, sí debemos consumirlas diariamente. Eh, y es importante eh, evitar las, las cocciones prolongadas para eh, evitar la pérdida de estas vitaminas hidrosolubles. En cuanto a los minerales, eh, son eh, muy importantes para el organismo y eh, tenemos macroelementos y microelementos. Los macroelementos eh, se refiere a que debemos consumirlos en cantidades superiores, es decir, en gramos por día, y podemos incluir al calcio, al fósforo, al nitrógeno, eh, al sodio y al potasio. Mientras que los microelementos debemos consumirlos en cantidades inferiores, es decir, en el orden de los miligramos por día, como por ejemplo al magnesio, cobre, hierro, manganeso, zinc y eh, cobalto y yodo. Bueno, y el último factor que tenemos que tener en cuenta para confeccionar una dieta es la distribución de las comidas. Eh, veremos que en el desayuno es recomendable eh, incluir un 20 o un 25% de las calorías diarias, en el almuerzo un 35 o un 40%, en la merienda un 10 a un 20% y en la cena un 15 o un 25%. Eh, entonces, en resumen hasta ahora, lo que vimos fue que el gasto energético diario, que puede ser calculado gracias o teniendo en cuenta el metabolismo basal, por ejemplo estimado eh, con la ecuación de Harris-Benedict, eh, más las actividades que realiza la persona y teniendo en cuenta si la persona quiere subir de peso, eh, bajar de peso o mantenerse, eh, y eh, sumado con eh, los gastos energéticos de aproximadamente el 10% de la termogénesis inducida por los alimentos, de la termorregulación y las eventuales pérdidas eh, podemos calcular el gasto energético diario eh, de modo que teniendo en cuenta eso más eh, la distribución perdón, teniendo en cuenta eso más la proporción de macronutrientes en la dieta como dijimos un 55% de hidratos de carbono un 30% de lípidos y un 15% de proteínas de ese gasto energético diario podemos eh, determinar y gracias o al conocimiento del de valor calórico de los alimentos, como dije 4 kilocalorías para proteínas y para hidratos de carbono y 9 kilocalorías para lípidos, eh, podemos convertir esas kilocalorías en gramos, es decir, en los gramos que debemos consumir por día de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Y una vez que tenemos eso, eh, podemos distribuir eh, esa, esos gramos en, como dijimos, las cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y podemos obtener eh, la dieta adecuada para un día. Eh, les recomiendo el Sara el que es un software que se descarga en forma gratis, gratuita eh, del Ministerio de Salud, eh, y que eh, este SARA es el eh, Programa de Análisis y Registro de Alimentos y, y que a partir de él se pueden eh, calcular los datos de la ingesta eh, y también tenemos eh, confección de la dieta y tablas de alimentos eh, justamente para confeccionar una dieta eh, adecuada y saludable y les dejo el link para que lo puedan descargar gratis bueno y finalmente eh, les recomiendo los 10 mensajes en cuanto a los hábitos saludables y al, a recomendaciones sobre el consumo de, de alimentos eh, que dependen o que son del Ministerio de Salud. Eh, les dejo el link para que los puedan leer y eh, finalmente les dejo el círculo eh, que representa la dieta saludable para la población argentina en la cual eh, recomiendan hacer más actividad física alrededor de 30 minutos como mínimo eh, por día, eh, consumir menos sal, eh, también fíjense como la importancia que les da al agua y eh, la proporción de los alimentos de estos macronutrientes, hidratos de carbono, lípidos y proteínas, cómo está distribuido, por ejemplo, los hidratos de carbono, principalmente a través de el consumo de frutas y verduras y el de proteínas y lípidos, ya sea en el consumo de eh, carnes, como el pescado, carne vacuna, pollo, eh, también de lácteos, huevo eh, y de los lípidos, como por ejemplo, aceites, frutas secas, eh, semillas, eh, y eh, menor consumo, por ejemplo, de azúcares refinados y grasas, por ejemplo, productos de panadería y dulces. Bueno, Recuerden que esta clase ha sido un resumen eh, acerca de metabolismo y dieta y que eh, en cada comisión eh, a cargo de su eh, jefe de trabajo práctico o a cargo de su docente, podrían ampliar eh, este tema eh, y estoy eh, a su disposición eh, para cualquier consulta, ya sea a través de los Facebook o a través del grupo docente.